Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa hago? ¿Cómo encruciar la corda? ¿O cómo hacer el otro? Tras cuando tú saltas. Requisitos importantes: Trovare una corda justa. Una corda eh, que no sea muy ligera, ni aunque trobo pesante. cierto que si tú eres un profesionista, ya la pesante funciona. Pero para iniciar, yo consiglio una corda que sea de plástica y que internamente había un ferro, porque así, cuando tú te sbalas, te pica, a la hora de tú, para el segundo movimiento, para el segundo, para el segundo ejercicio, ya tú dices, no debo sbalar, me debo concentrar, respirar profundo e iniciar nuevamente el movimiento, importante, ginocchio, llegate ginocchio, guarda. amortiguarte la caduta, tra, tra, tra, el salto con la corda, no debe ser cosí tanto tostos Ta, no, piano, piano guarda como es de sutil la corda, guarda como es de sutil ahora salto piccolo, guarda tra, tra en pico piccolo espacio en pico piccolo espacio pasa la corda, guarda en este piccolo espacio pasa la corda tra, tra ahora no tanto así porque después se nos dificulta hacer de di nuevo el movimiento mira comando eh, el gomito deben ser para hacer el encrociario, hacer el otto un poco uniti un cuando saltamos normales utilizamos un espacio, un rango más più, più, più largo ¿no? ahora eh, vamos a meterlo en práctica y cuando hacemos el ocho, hacemos así, quedamos quedamos la mano automáticamente fachamos el salto cuando hacemos el salto? cuando tú veas que la corda va sopra de la testa ok, vamos a hacerlo vamos a hacerlo si esta teoría funciona Ok, vamos a saltar normale, normale, normale, normale. Guarda que, guarda como el, le braccia, la braccia un poco un po' più aperta, guarda, aperta aperta, aperta, adesso, chiudo un poquito el gomito, chiudo el gomito, chiudo el gomito. Salto piccolo, piccolo, adesso. Conto 3 y encrocho Tiro el manico interno, va. 1 2 3 uno, uno, due, due, tre importa, el balear es normal, va, continuo va. uno, due, va uno, due, tre uno, due, tre uno, uno, due, due, tre uno, uno, due, due, tre guarda como encrocho la mano uno, due, interno uno, due, y 3 encrocho 1, 2, encroche Viva adelante y puedes hacer esto, así, ¿verdad? Viva adelante y puedes hacerlo más, más, más, más veloce, así Viva adelante, más adelante Para esto, si quieres si un poco de práctica <ríe> Mira, comando, si te ha gustado este pues ejercicio, dame un like Yo te respondo cualquier pregunta, veloce, subito Gracias por guardar este canal. Si aún no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. Hay que practicar. Cuesta es cuestión de práctica, práctica y práctica. Chao.